Sí, buenas tardes. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Os damos la bienvenida desde el Círculo de Cataluña de Cultura y, como ya presentamos, como ya presentamos a finales de noviembre, en el calendario hasta julio, consideramos que la memoria histórica tenía que ser un hilo imprescindible dentro de las actividades y así nos lo han corroborado todos nuestros invitados porque por cada uno de ellos con los que hablábamos nos han abierto nuevos escenarios, nuevos lugares donde seguir indagando, seguir buscando y seguir hablando de memoria histórica. Las dos primeras jornadas fueron a finales de año y en este caso el eh, segundo encuentro lo iniciamos hoy y tenemos el próximo sábado otro. Hoy se merecía la figura de Manuel de Cos. Un homenaje. Creemos que desde Cantabria es una figura que está poco reconocida y nosotros como cántaros debemos colocarla en el sitio que se corresponde. Eh, viene con nosotros para hablar de su cuñado Manuel Marisol. Ella es responsable de Archivo Guerra y Exilio en la delegación de Cantabria. Reúne relato, reúne evidencia, reúne testimonios, vídeos, fotos sobre Manuel de Pozo. Y nos iba a haber acompañado esta tarde Juan Carlos Monedero y una huelga eh, de controladores aéreos que no estaba avisada ha dejado todo Barajas eh, sin tráfico, con lo cual no ha habido ninguna manera de traerle físicamente. Si estará con nosotros en Skype, se conectará en un rato porque tenía muchísima intención de compartir con Marisol esta tarde en honor a Manuel de Cos. Os paso con ella, gracias. Buenas tardes a todos y a todas y gracias por venir y, y acompañarnos en este homenaje póstumo a Manolo, aunque él recibió otros homenajes en vida, afortunadamente se le reconoció en, en diferentes sitios. Yo a Manolo le conocí a mediados de la década de los 80, creo que fue el año 85, cuando entré en contacto con él, pues porque teníamos unos amigos comunes, también vegetarianos, ecologistas, naturistas, uno de los cuales está hoy aquí. Y entré en contacto con la familia Cos, con, con Jesús, con Manolo, con todos ellos. Y entonces nadie me iba a decir a mí que yo terminaría casándome con su hermano, con Jesús de Cos, pero bueno, así fue. Y muy orgullosa que estoy de haber entrado a formar parte de esa familia, de la familia Cos, Una familia singular, muy extraordinaria. Por cierto, que viene por aquí a un primo también. Que no le había podido saludar antes. Y eh, bueno, yo quería compartir con vosotros, luego os leeré también unas palabras que me ha mandado Maximino, su hermano. Eh, él no ha podido venir, está, vive en Madrid y no ha podido venir, pero bueno, luego leeremos unas palabras en su nombre. Y os pues voy a leer también lo que, bueno, lo que yo he preparado en, en su honor. ¿no? Bueno, vamos pues mientras viendo eh, imágenes de Manolo. Aunque Manolo nos diría que actos como este son pamplinas y que lo que hay que hacer es luchar contra las injusticias, es un placer para mí estar hoy aquí y quiero empezar aclarando que cuando una se casa con un Cos se casa con toda la familia. Al menos es la impresión que yo tuve cuando entré a formar parte de esa extensa familia hace más de 30 años, 1986. Y estoy muy orgullosa de ella. A Manolo de Cos yo le tenía un cariño muy especial porque él era un ser extraordinario en el más amplio sentido de la palabra, es decir, fuera del ordinario. Tenía un fuerte carácter, es verdad, en parte heredado de su padre y en parte forjado por las circunstancias que le tocó vivir. Nació en 1920, así que tenía tan solo 16 años cuando empezó la guerra. Pertenecía a esa generación a la que le robaron la juventud. Cuando tenían que estar divirtiéndose en el baile o en romerías, él, como tantos otros, tuvo que sufrir primero los bombardeos y luego la feroz represión, el hambre, la cárcel, los trabajos forzados, todo eso marcó su carácter. Y eso y la pérdida de su padre, Donato de Cosos, que era teniente de alcalde en Rionanza durante la República, y después de luchar en la guerra, que estuvo en la batalla del Ebro por ejemplo, donde fue herido de gravedad en dos ocasiones, Pasó a Francia en febrero de 1939, en la retirada, con lo que quedaba del ejército republicano. Pero más tarde, cuando llega la ocupación nazi, se incorporó a las filas del ejército francés en una compañía de trabajadores extranjeros militarizados. Donato fue hecho prisionero en Dunkerque, la famosa batalla de Dunkerque, de la que se han hecho incluso películas, eh, fue hecho prisionero en junio de 1940, ...durante la ofensiva nazi... ...y deportado a campos de concentración... ...pasó por varios antes de llegar a Mauthausen... ...en enero de 1941... ...finalmente le mataron en Gusen ...un subcampo de Mauthausen... ...a 5 kilómetros... ...en agosto del 41 ...mientras tanto Manolo... ...había sido encarcelado en 1939... ...y condenado a muerte... ...con acusaciones falsas de haber quemado... ...las imágenes de una capilla que finalmente... ...se demostró que gozaban de buena salud y que muy al contrario, él y su padre habían envuelto y guardado en un altillo. Aunque les escarcelan en febrero de 1940, después de múltiples penitencias en la prisión de Escolapios de Bilbao, su libertad solo dura unos días porque en cuanto llega a su pueblo y le ven los falangistas, le vuelven a encarcelar y esta vez le pían a un batallón de trabajadores penados a la isla de Tenerife, atravesando toda España, de Santander a Cádiz, en unos trenes inmundos solo aptos para ganado, y después embarcó hasta Canarias. En este barco contaba él que los presos habían planeado amotinarse y hacerse con el control del barco, pero pronto se dieron cuenta de que en aquellas aguas había barcos de guerra alemanes. Vieron emerger un submarino que les dejó atónitos, así que desistieron de su idea. En Tenerife estuvo haciendo trabajos forzados en obras públicas como la construcción de pistas de acceso hasta el Teide, donde entró en contacto con la población de Villaflor, el pueblo más alto de España, de la que guardaba nuestro extraordinario recuerdo por su solidaridad con los presos. Hace dos o tres años le tributaron un homenaje allí junto con otro preso superviviente. Cuando terminó de cumplir las penas impuestas y se incorporó a la vida laboral normal, se dedicó a vender bisutería como representante por todo el norte de España, lo que le permitía viajar y tener muchos contactos. Esto lo aprovechó para ayudar a pasar la frontera de Francia a unas 32 personas en total gente perseguida por la dictadura que, de haberse quedado aquí, habrían sido encarceladas o fusiladas, como es el caso de su hermano Jesús, mi marido, que pasó a Francia en febrero de 1947, con la que entonces era su novia, Agapita, y posteriormente madre de sus siete hijos. Manolo tenía un contacto en el País Vasco, un tal Pachi, que era el que se encargaba de pasarles al otro lado de la frontera. Aparte de la política, Manolo siempre estuvo muy interesado por la ecología y el naturismo. Ya en los años 60-70 fue un pionero en la defensa de la naturaleza en Cantabria, denunciando con las imágenes de su cámara la tala de árboles centenarios autóctonos, por lo cual el grupo de ecologistas en acción le hizo un homenaje en herrerías hace cinco años. Pero, como además tenía múltiples inquietudes, en 1972 también hizo un notable descubrimiento me refiero a la cueva de Chufín en clones que hoy en día ha sido declarada patrimonio de la humanidad y cuyas pinturas rupestres tienen una antigüedad mayor que las de Altamira fue él quien al verlas tuvo la intuición de que aquello era algo muy importante y lo puso en conocimiento de las autoridades recuerdo que una anécdota que él contaba de cuando él descubrió la cueva esta él iba con su hijo con Javier que era un crío entonces adolescente y él contaba siempre que los vecinos de la zona decían que allí había un tesoro enterrado, se escondía allí el, el tesoro del Moro Chufín. Y dice, él siempre decía, lo que no se daban cuenta que el tesoro, el verdadero tesoro estaba en las paredes, y todos buscaban en el suelo, intentaban desenterrar, a ver si encontraban el tesoro, y si a nadie se le ocurría mirar las paredes, el tesoro estaba allí en la, en la pared pintado. Como a nivel provincial no demostraron ningún interés, se lo comunicó en Madrid al director del Museo Arqueológico Nacional, el profesor Martín Almagro, catedrático de la universidad y comisario general de excavaciones arqueológicas, quien se desplazó hasta Chufín y certificó la importancia del descubrimiento, por lo que Manolo fue nombrado guía de la citada cueva, como marcaba la ley. Sin embargo, en 1977 es cesado como guarda, alegando que no tenía bien atendida su obligación. Él siempre sostuvo que fue una represalia política por haber participado activamente en la campaña electoral de ese año a favor del PCE. Manolo era una persona que mentalmente era joven, de ideas innovadoras, siempre estaba rodeado de gente más joven. Igual que su hermano Jesús, les preocupaba el futuro tanto más que difundir la memoria de lo ocurrido en el pasado. Pero no como un recuerdo nostálgico de otros tiempos, al contrario, seguían luchando por un mundo mejor y contra las injusticias que veían. Eso fue lo que le llevó a Manolo a entusiasmarse con el movimiento del 15M y a hacer cientos de fotos allí, una vez más porque consideraba que estaba viviendo un momento histórico. Estaba al tanto de todo, no se le escapaba nada. Él, que durante años ha hecho miles de fotos y vídeos, siempre se quejaba del poco interés que demostraban las autoridades cántabras por su obra, y de los obstáculos y cortapisas que siempre le pusieron. Hay que reconocer que él tampoco lo ponía fácil. No se puede decir que fuera muy diplomático, porque solía añadir comentarios, como pie de foto, en los que no salían bien paradas las mismas autoridades a las que pretendía vender las fotos. Hablo de Revilla y compañía, por ejemplo. A pesar de todo, a lo largo de estos años fue vendiendo lotes de miles de fotos, en una ocasión a la Fundación Botín, en otra a la Consejería de Cultura, y finalmente, cuando el año pasado ya decidió venirse a Cantabria a completar su ciclo vital, liquidó todo el material que le quedaba en Madrid. Lo de Madrid fue para la Biblioteca Nacional y lo de Cantabria para la Consejería de Educación y Cultura. Y ya para finalizar, creo que con estas palabras suyas se resume su espíritu y forma de ver el mundo. Lo mío es dar, aportar, contribuir, colaborar, no callar, estar activo, no permanecer indiferente, soy uno más de los muchos protagonistas que hay en el mundo que sienten el dolor ajeno y se atreven a denunciarlo. Y como soy consciente de que me tambaleo en la cuesta de los 90 me siento insatisfecho por lo mucho que me queda por hacer. Gracias. en el que se hace un resumen un poco de su de su vida, el primer vídeo. Oh, sí. Es una entrevista que le hacen y que está resumiendo muy poco tiempo. ¿No? significa para mí la decatombe de la guerra, una huida de los hombres que honradamente quisieron defender la justicia. Con este batallón hice de guía por todos los picos de Europa, subiendo por Tresviso desde la ermida Tresviso Sotres Arenas de Cabrales y llegué a Se revertida porque se, habían, se había hundido el frente norte. Esa fue la el contacto que tuve yo con, con esa guerra criminal de Franco. En el, del lobo, el campo de Miranda Ebro fue de lo más terrible que yo conocí. Los que murieron por la pobre, y los cuando al ver que... El niño matar a dos soldados de las brigadas internacionales rusos, a palos. Desde Miranda de Ebro vuelven a, a, a meternos en vagones y cruzamos toda España, hasta Cádiz. Todas las necesidades fisiológicas, orinarse, cagarse y todo eso, se hacía dentro de los vagones. Un capitán o un jefe del batallón nos llevó a, a la playa de Puerta de Hierro, en Cádiz y nos desnudó en pelotas y nos metió en las playas, nos baldeó en las playas, desnudos, para el heredor que despedíamos era horrible. la carretera que une Vilaflor, Pico del Teudo, a Granadilla, bajando por Vilaflor, que es el pueblo más alto de, de España, pues hicimos esa carretera. Era entre rocas y todo a mano, todo con cestos y picachones y tal. Nos mataron a un, a un compañero del batallón por vender a cambio de comer gofio, una, una chaqueta de aquellas militares. Pues lo mataron en Tenerife. Y un marroquí, no sé por qué, este marroquí le colocaron como castigo un saco terrero a espaldas eh, con alambres. A los 15 días ese hombre iba doblado así y sangraba. Sangraba, ya había cortado los alambres, le habían cortado así y sangraba. Yo hoy lo lamento, Ramón Arce y Manuel de Cos se dedicaban cuando podíamos a, a romper cestos y herramientas y las enterramos porque en el momento que no había repuesto evitabas que trabajasen dos o tres o, o cuatro soldados y cogían los mandos a los campesinos acusándoles que habían robado las, las, las herramientas y las habíamos enterrado nosotros porque no había repuesto. Entramos en contacto con los vecinos de Vilaflor y huían de nosotros porque les habían contado que los rojos tenían cuernos y rabos y todo eso. Y cuando entraron en contacto nos abrieron las casas, nos abrieron los brazos, conseguí una cámara en Vilaflor por, por una familia de aquellas. Era muy simple, no tenía más que una, una que decía sol y sombra. Con aquella cámara fotografiaba grupos de trabajadores, por mantener de esa familia. Y había un sargento que nos apoyaba también mucho y, y, y participaba también en, en la fotografía. Pero también él tenía que tener mucho cuidado si había jefes a la vista. Parece que en la escalera de las torturas, de la cantera de Matausen se rebeló en una de las escaleras. Hay dudas de cómo se murió en la escalera. Lo que sí sabemos es que pasó a los hornos crematorios, no sé si en Gusen, que está a 5 o 6 kilómetros de, de Matausen. Parece que no, que los hornos de Matausen eran insuficientes y quedaron otros en, en Gusen. No pasará, no pasará. Yo ayudaba, yo prestaba colaboración con la guerrilla porque tenía un hermano en la guerrilla. Nos dedicamos a darles alimento, a comunicarles por dónde venía la Guardia Civil, dónde se podían refugiar mejor en cuevas y en invernales. Invernales en Cantabria se llaman a las a las casas de los ganaderos que están en las alturas. No pasará. Yo recibía noticias, por ejemplo, que, que tenía que recoger en torbadegas paquetes que contenían balas. De, y esas balas parece que venían de, de los cuarteles, algún soldado que estaba en los cuarteles y robaba material que venía a través de esos y, y se me comunicaba a mí cómo podía yo entregarlo a la Brigada marchado Con todo lo que yo observaba de injusticia, eso, yo consideraba que, que había que transmitir eso de alguna manera. Todo lo que me rodeaba para mí era, era motivo de, de, de plasmarlo... ...personas, mujeres... ...trabajando... Eh, ...vi trabajar en Vigo... ...mujeres descalzas y con los picachones... En, ...en las calles de Vigo. Cuando yo... ...que conocía los montes de Cantabria... ...empecé a ver... ...las talas masivas de robledales... ...y hayedos, la si, ...para Matarrasa lo que hice al Marta Rasa. Me dijeron dos o tres veces, la, la policía me quiso quitar las, las cámaras. En el parlamento franquista se habló de mi persona. De, por ahí anda un hombre que dice que donde Icona pone el pie que no sale la hierba. Y hubo un ministro que se desplazó al Monte Corona al ver que yo había denunciado eso a través de los medios en la Universidad de aquí en Madrid. La transición fue, fue terrible, fue terrible, dice que fue modélica, todo lo contrario, la, en la transición hubo 200 muertos, conocí a Andrés, muerto y asesinado, conocí a Yolanda, tenían a, a una chica, no sé cómo se llamaba esta chica, era universitaria, y fui y un capitán cogió la pistola, me la puso en la sien y me arrimó, marches usted de aquí. La transición fue para mí un impulso más para grabar con la fotografía todo cuanto día. En todo el mundo la gente está pisoteada e indignada. Me parece injusto esto, me parece injusto aquello. Ahora, últimamente, el 15 de mes participé en todo, desde la primera asamblea hasta la última. Hoy vamos a hacer el nunca jamás. Los colegios, la sanidad, todo eso mmm, sufre mucho. Voy, rompo las sábanas. Pateando porque no puedo. Una panorámica que tengo, que es rusa, una panorámica, se, ya se ha acabado. La, el mecánico dice: nada, esta cámara debe haber hecho miles de fotos porque no hay cámara que se desgaste como se ha desgastado esta. Hay que decir que esas cámaras de Manolo las tiene ahora su nieto, que afortunadamente sigue la tradición familiar. Y es fotógrafo, se dedica profesionalmente a ello. Voy a leeros ahora el, las palabras que nos manda Maximino, su hermano. Camaradas, amigos y paisanos, salud. Como último baluarte de la familia de Cosborgolla, con mis 96 años y las fuerzas disminuidas, siento no poder acudir a ese póstumo homenaje que a mi hermano queréis hacerle, y por ello os envío un millón de gracias. Con estas líneas y mi corazón latiendo la a todo ritmo de uno a todos vosotros para recordarlo y yo en particular por las horas, días y años que pasé a su lado. Primero en el pueblo de Riclones, donde sigue en pie la casa con el corredor de retrocidos hierros donde convivimos nuestra primera niñez y donde ya comenzaba a imponer su ley que por ser mayor las tradiciones y costumbres le otorgaban. Toda su trayectoria está plagada de aquel genio y figura que siempre demostró. Tuvimos unos progenitores que en el Valle del Mansa nos habían enseñado a convivir y respetar a todos los seres humanos aunque pensaran diferente, y así lo demostró en todos sus actos. Fueron muy duras y desagradables las horas y días que pasó en su juventud, la cárcel, la condena a muerte, el pico y la pala haciendo carreteras en las laderas del Teide, el Valle de la Rotava, y todo ello lo superó. Quizás también tuvo su influencia que se había criado con torta y leche. Ya sabéis, la torta de maíz que tiene mucho calcio y muy bueno para los huesos. <risa> su lucha, su lucha, lucha por las calles y plazas de Madrid con su cámara de fotos al hombro, muchos de vosotros ya la conocéis, porque allí dejó constancia de su tesón impartiendo ideas y esperanza a las nuevas generaciones. Y son tantas las fechas y actuaciones en las que tomó parte que necesitaríamos mucho tiempo para recordarlas. Tu, le tu lema se encerraba en aquellas tres letras que de muy joven habías escuchado, UHP, Unidos Hermanos Proletarios, y en tu mente se quedaron grabadas y por ello las convertiste en tu seña de identidad. Sí, camaradas y amigos, se le conoció como un comunista convencido, pero nadie podrá tacharle ni recordarle como corrupto, ladrón, criminal, cacique o lacayo. Tenía las ideas muy claras, como se debía vivir en democracia. En esta Cantabria donde había nacido pasó el mayor tiempo de su vejez y dejó bien patente cómo él entendía la convivencia humana que era uniendo y respetando las viejas costumbres y tradiciones. El soplau y chufín fueron dos descubrimientos que él personalmente dio a conocer para que hoy el mundo se deleite admirando las maravillas que la naturaleza nos guarda en sus entrañas. Cantabria, esta tierra que tanto amaba y por la que luchó defendiendo su riqueza en todos los órdenes, está en deuda con él y también con los que formábamos parte de aquella familia unida y honrada en el valle de Nansa. En su última etapa se enfrentó al caciquismo que para desgracia nuestra había vuelto a manejar esta sociedad en la que estamos involucrados. Fueron muchos los desprecios, los desplantes e incomprensiones, pero él lo tenía muy claro, no se doblegó por nada ni nadie y murió como un héroe más de tantos montañeses o que con su honradez, su idiosincrasia, su humanidad y su sangre, han dejado marcado el camino correcto por donde todo ser humano debía caminar. En esa pequeña aldea del valle del Namsan, Rábago, eh, viniste a este desequilibrado mundo el 17 de abril de 1920 y allí, el 26 de septiembre del 17, depositamos tu cuerpo inerte donde a los 8 años habías ejercido de monaguillo. Y fue donde comenzaste a darte cuenta que aquel no era tu camino, porque observabas que allí había mucha falsedad e hipocresía. Porque frente a unas imágenes representadas en madera, se predicaba cómo las personas debíamos portarnos y luego se practicaba lo contrario. Y ya con noventa y tantos años allí volviste para explicar la razón por la que tú pretendías que los impuestos que los vecinos pagaban se invirtieran en escuelas y no en iglesias. Y te expulsaron del recinto. A un comunista, demócrata y humanista no podía permitírsele semejante propuesta». Esta era otra de tus descabelladas ideas, tú querías escuelas para que el pueblo aprendiera a defender sus derechos y vivir en paz con sus semejantes, pero el poder de aquella persona que predicaba tanta verdad no quería que aquellos vecinos y si feligreses despertasen de su letargo. y al final se construyó otra iglesia que hoy está desierta y abandonada como tantas otras grandes obras que en esta España grande y libre se han realizado para llenarse los bolsillos de sus dirigentes. Y camaradas, amigos y paisanos, no quiero extenderme más, pero como un buen consejo de este viejo del pueblo, recordad las tres letras del abecedario UHP, que mi hermano las llevaba grabadas en su mente, igual que las alpargatas blancas con las que salió de su pueblo, y en las reuniones familiares siempre nos lo recordaba. Y si en verdad queremos recuperar lo que traidoramente nos fue arrebatado, unamos nuestras manos, nuestras ideas, nuestros corazones y nuestra economía, y así triunfaremos sin lugar a dudas. Un fuerte abrazo para todos y todas, salud y república. En esta foto que vemos aquí fue el año pasado que me encontré con, con Juan Carlos Monedero en Madrid, perdón, me encontré en en. Eh, bueno, es que van pasando las cosas esto otro es el, cuando inauguraron la reunión de las 9 pero yo a Juan Carlos Menéndez le conocí personalmente el año pasado eh, coincidimos en Matausen y recuerdo que mmm, le espeté así de pronto, le digo, ¿para cuándo? el reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo y me dice cuando estemos en el gobierno y yo muy escéptica le dije ya, pero eso lo decís todos digo, aquí en Matamos en todos decir muy buenas palabras Digo recuerdo hace dos años que estuvo aquí el ministro Margallo el ministro de Asuntos Exteriores dando un discurso fenomenal de demócrata de toda la vida y a los dos días de aquello justo dos días después de estar en Matamos en el Parlamento de el Parlamento de la Nación había una votación por las víctimas por el conocimiento de las víctimas y todo el PP votó en contra Después de aquellas maravillosas palabras que había dicho allí, de, la, de los, los sufrimientos, de las víctimas y tal. Y, y bueno, desde entonces no voy también a Juan Carlos Monedero, me hubiera encantado verle hoy aquí en persona, pero bueno, lo tenemos en, en pantalla a través de Skype, para que tienen que servir las tecnologías. Buenas tardes, Juan Carlos. Hola, ¿cómo estáis? No sé si te oís. Sí, sí. ¿Me oís? Pues bueno. Va vale, bueno, a mirar, mi abuelo, hace unas fotos, ¿no? En las manifestaciones de los pensionistas. Ahí están las mujeres en la calle. ¿Quieres ser el único partido que ha apoyado, que recomienda a los pensionistas, que ha apoyado desde el comienzo la mujer de las mujeres el ¿Quieres ser el partido que está más cerca de los... que antes? Allá? antes de ir a estudiar, aquí le la en Madrid? ¿Con qué? Con 300 tapas de ¿Sí? Eso no lo puede hacer ningún partido. Solamente lo podemos hacer nosotros. Pero no porque seamos un partido grandioso. Lleno de problemas, no, es porque representamos esa necesidad de superar la herida colonial, la herida social y la herida cultural. Y es por eso que ahora, esa voluntad republicana de, de superar estas la heridas, las cuales celebramos a gente como Manolo de Costa, les vamos a ir y cada vez tengamos que dudar acerca de nuestro. A ver, cada vez que tenemos que preguntarnos qué es lo correcto, seguramente al ese señor hace tomar la decisión correcta. Así que vaya todo este recordatorio y esta, esta comunión republicana para ti, memoria para a Santander porque el sonido no era todo lo perfecto que hubiéramos deseado. Bueno, os la prometo. Gracias. Aunque sea en bicicleta. os está muerto. este homenaje, porque él recibió otro en el 2013 en Madrid y, y bueno, vais a ver lo que él pensaba de los homenajes ya sabéis que eran al a estas cosas así que bueno, vamos a ver en nada más que decía yo en mi pueblo, en Galería que me sentía muy molesto ocupando la silla de los ricos estaba en el pelotón de los tontos ahí me sentía yo a gusto pero no, no puedo comparar el camp con el escenario de Reina. Muchas gracias a todas y a todos. Encantadísima de estar aquí, en esta nuestra casa, en el club, para estar junto a nuestro amigo Manuel. Estoy aquí porque el día de la República nos encontramos en la manifestación Me cazaron por aquí y dijeron nada vamos a hacerle un homenaje a Manuel, a lo que Manuel respondió como siempre, yo no quiero homenajes, eh, y entonces pues no estoy aquí para presentarle un homenaje, sino sencillamente para, sobre todo porque qué homenaje vamos a, hacer a quien no quiere ser homenajeado, en su respeto y en el respeto a su postura, pues eh, decir, y en el respeto a sus deseos, pues que, que realmente pues voy a partir de, lo que, de las experiencias que como amigo, como compañero y camarada de batallas pues he compartido con él y traigo aquí algo que él me enseñó y es lo que significa ser enlace en la alegría en, en una de las ocasiones en donde Manuel nos contaba así en la casa en el trabajo cotidiano en el campo, eh, qué significaba aquello y sobre todo en un momento, no sé si te acuerdas Manuel, cuando hicimos aquí dentro de la, del ciclo de la memoria histórica, cuando vinieron aquí, vino aquí desde Hiro Kiko, Paco, y cuando estuvieron aquí los de la Villa Verde, en aquel momento estabas tú ahí donde ahora está Paco grabando el, el acto, y dije, esto es algo que a mí se me quedó, se me quedó grabado en la, en, la, en la cabeza, y lo tengo en el ordenador, y lo puedo grabar yo también, y lo traigo aquí, porque son tus palabras dijiste dijiste algo como, dijiste esto, me siento incómodo, yo hice, la vez, y hago lo que hice siempre. Suministrar a las guerrillas vivas, noticias, mensajes sobre la Guardia Civil. Sigo suministrando a los historiadores la relación de cosas que constan en los vídeos que he realizado. Y qué más, soy refractario a los detergentes por mucho que frotéis no sale espuma cumplí y sigo cumpliendo con mi conciencia no quiero decir, decir más sigo suministrando a continuación siguió, sí, lógicamente con su cámara grabando aquel a Mi a mí aquello me sorprendió me sorprendió cuando en el CAO estando Manuel uno de los fundadores del CAO precisamente él no quiso estar en aquella mesa sino que aquella mesa la ocupó otro guerrillero la ocuparon otras personas para hablar la muy antipan, antipanquista y me, se me quedó grabado eso de que eras eh, no del jabón hombre, yo eres, yo sabía que te estaba refiriendo a nada referente a ello, sino a que tú eras no en aquel momento, pues cada uno y cada cual hace sus reflexiones y en aquel entonces, la reflexión que yo me hice es, eh, Manuel de no es que retrate, no es que haga memoria histórica no, sencillamente comunica y nos comunica lo que ve desde una mirada que construyó y que construye en su vida porque la vida de Manuel de Cosmos que fue sigue siendo una vida activa y una vida ejemplar y eh, como comunicador su punto de vista nos hacía ver que ese punto de vista tenía que estar donde él acaba de decir que quiere estar ahí, no aquí que las carimas, que el conocimiento, que los intelectuales orgánicos, etcétera, etcétera pues eh, está muy bien, pero que donde se construye se transforma la realidad, es en la base, es desde la gente con la gente. Y él aporta una parte pequeña, que él considera pequeña, como es mm, eh, dejarnos esos testimonios, que no son testimonios, porque realmente son diálogos con la realidad para que esa realidad pueda ser transformada por nosotros. Entonces yo ejerzo de enlace de la guerrilla entre él y vosotros y vosotras para que como amigo, que somos amigas de él, pues compartamos esta tarde pues, lo que consideremos que queramos compartir o decirle, decirle a Manuel. Yo recuerdo aquello con mucho amor y cariño, al igual que cuando preparamos la exposición de los 40 años de celebración de, de, de, de, de esta casa, en donde eh, pues, estábamos trabajando en algo histórica y de pronto parecía que al cabo no tenía historia, ¿verdad? Y entonces aquí este señor se subió a la guardilla y empezamos a sacar documentos junto con otros compañeros, Manolo, Michel, etc. Y entonces descubrimos que, que esta casa tenía una historia tan rica y tan maravillosa que la sacamos de, del polvo y de las cajas. Y en aquel entonces, lógicamente, él dijo que otros que tuvieran memoria y ganas de dedicarse... Tratarán aquellas cosas porque él seguía yendo a la calle a seguir filmando para seguir nutriendo y suministrando a esta casa y a todos cuantos lo necesitaran sus documentos. Sus documentos que están ahora en la Biblioteca Nacional cedidos por él y que se, sin duda alguna son uno de los mejores, si no los únicos, testimonios veraces, reales de lo que en este país ha ocurrido y sigue ocurriendo. Y muchas gracias, Manuel. Y bueno, pues aquí estamos para el con él. Yo he hecho un poco de enlace, no sé si te parece. Y... No, no, ¿No te parece? No Lo que el homenaje que intentan hacer el un amigo de yo puse unas condiciones para yo asistí a este homenaje que tenía que estar en esta mesa la, la víctima mora que quedó ciega con una bomba que nos colocaron en el con esa condición aceptaba yo el homenaje voy a ver si me desenredo la historia necesita testimonios el Club Amigos de la UNESCO merece una página y este homenaje que me dedicáis al cumplir 93 años yo quiero compartirlo en primer lugar con Lola y Enrique en segundo lugar con todos los socios del campo quiero expresar mi recuerdo a los que no pueden estar en este acto a Pedro Gómez Francisco Campos Luis Enrique Malpartida Ricardo Marcelino Camacho Enrique Tierno Galván Joaquín Luis Jiménez José Luis San Pedro Jesús Albarracín, Juan Antonio Bardem Gonzalo Puenteojea, Ojea Josefina Araceli se Encuentra a Sala, una sobrina de Araceli, María Luisa Quesada, María, os acordáis de María, la que apoyaba económicamente, la que con, con la aportación económica de María se compró el local que luego hubo Cinder. Y los que olvido, también Marcos Ana, Cristina Almeida, <coughs> Este homenaje ha de ser en recuerdo de todos y sin excluir a nadie. Señalo a los que me vienen a la memoria. A Sandra, colombiana, Lila, peruana, Marisa, peruana, Sonia, madrileña, a los hermanos Lidón, Manolo y Ramón se encuentran en la sala a Manuel Menchen Rafael Taibo Carlos Taibo Mariano Herrero, Vicente Romano Tono Lourdes Juan Genovés, Rafael Hernández Paco Álvarez Vicenta Camacho Flor Cernuda, Armando López Salinas Víctor Díaz Cardiel, Ángeles Maestro, Ángel de la Cruz, Felipe Alcalá, Antonio Romero, Julio Saquien, José Luis Pitar, Manolo Utiaga, Emilio Silva, Fermín, Conesa, Fedor, Julia Avellano, Pepe Lillo, Manuel González, Sergio Marín, Alfredo Grimaldo, Román del movimiento 15M que me llamó diciendo que no podía salir, tenía un problema a Dolores Cava a Juan Diego y a los cantores Raimundo Paco Ibañe José Antonio Labordeta, Víctor Manuel y Ana Belén mm. No me gustan los homenajes. No quiero. Este acto lo acepto por lo que acabo de explicar. Para. No quiero. Hay acontecimientos para distraer. Este acto para distraer los acontecimientos que tenemos a, en, a, en la calle. Eh, estoy más a gusto en la calle que aquí. Eh. O sea, esto que no sirva para distraer para distraer pero o sea que no me utilicéis para, para taponar lo que tenemos a la espalda lo que me espera ya en la calle y no sé qué más deciros no sé qué más deciros que agradezco la presencia de los que he nombrado muchos de ellos otros no han podido venir eh, por la enfermedad Vicente, Vicente eh, está mala pero como sea María, María. Sí, también están mal y han justificado que no han podido aliquir pues. y Lola y y que también ha sufrido un percante muy serio, por eso yo he aceptado estar aquí en la mesa Lola no me hubiera esto pero ha tenido también un problema que se ha caído y ha tenido un problema en la espalda es todo lo que yo quiero que os levantéis y vayáis a las plazas este esto, este acto bueno pues efectivamente como Manuel lo decía lo que hay que hacer es seguir su ejemplo y, y bueno, él, él ha sido un ejemplo para todos nosotros y lo que hay que recuperar es eh, la memoria de, de su vida, de sus hechos y, y continuar, continuar en la lucha, seguir en la brecha y no decaer como hizo él hasta los últimos días de su vida. Gracias a todos. cosas y actividades que estás realizando para no